Te amo. el aplauso para reivindicar y te hablar el Chato Lourdes Lourdes y el Chato propuesta de casamiento del Carnaval de Corrientes para Lourdes Alte maravilloso momento hemos disfrutado Estamos...